Ok. Muchísimas gracias a todos y a todas por sacar el tiempo de acompañarnos hoy en una más de nuestras actividades Hablemos de Tecnología. En el caso de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el de firma digital, sus usos y recomendaciones. Para abarcar este tema nos están acompañando dos compañeros del Centro de Informática, Luis Loría y Sergio Blanco, que son colaboradores del proyecto de firma digital. Entonces, sin más, les cedo la palabra a los compañeros. Muy buenas eh, tardes. Gracias Melissa por la introducción. Es un gusto que estén participando en este taller de firma digital y esperamos que los temas que vamos a, a ver sean de, de ayuda tanto a ustedes en tanto labores profesionales como, como personales. ¿Okay? Voy a proceder a, a compartir lo que es el, el escritorio. Lo puedan tener en la mano. Ok, espero que lo puedan ver todos. Bien, vamos a ver lo eh, que es la introducción. Bueno, estos son los tópicos que vamos a estar eh, visualizando, vamos a estar abordando. Okay. Eh, una pequeña introducción que lo va a tener a cargo el Máster Luis Loría, que es el coordinador de área de investigación de desarrollo del Centro de Informática. Eh, luego estaremos viendo... Muchos términos y conceptos acerca de lo que es un do, el documento y lo que es eh, una firma. ¿ok? También vamos a ver generalidades de la gestión y conservación de documentos. ¿ok? Y también casi al final vamos a estar viendo lo que es eh, la forma de adquisición de la tarjeta de, de firma digital en la Universidad de Costa Rica. Y por último vamos a ver la aplicación de firma digital. Eh, donde vamos a presentarles a ustedes varios videos de cómo hacer una firma digital digital. Okay, en ambiente Windows y cómo hacer una validación de documentos tanto en Ambiente Windows como en otra otra plataforma que nos ofrece a nivel nacional. A okay. continuación les cedo la palabra a, a Don Luis. Buenas tardes a todas y a todas. Qué bonito tener tanta gente interesada en este tema que es realmente importante en este momento para eh, el quehacer y en este modo COVID, donde estamos todos remotamente trabajando, una muy buena mayoría de la población universitaria. Acá, eh, dejar claro varios conceptos in iniciales. Este es el primer taller de firma que se está dando bajo esta modalidad, donde estamos tratando de dar una base de conceptos sobre qué es firma, qué no es firma. Vamos a pasar a la siguiente filmina, donde vamos a ver videos muy introductorios sobre el tema. Básicamente los conceptos muy rápidos que tenía servido de ver a qué es firma digital. Está asociada a la cédula, al número de identidad nuestro. Es un certificado. Sergio, como experto de la universidad en firma digital, nos va a explicar qué es un certificado. Esto eh, no es solo un tema de identificación, sino es un tema de realizar transacciones en línea. Ya la universidad tiene eh, un sistema trabajando así, que es el sistema de gestión documental, Sigedi. Pasamos al siguiente video, por favor. saber durante el taller de hoy qué es la firma autógrafa versus la firma digital y además sus mitos, por ejemplo, que tiene más valor la firma autógrafa que la firma digital, que podemos, por ejemplo, tomar un documento firmado digitalmente y imprimirlo y tener esa validez. Estos videos van a estar colocados luego en la plataforma del Centro de Informática para que los puedan ver con más tranquilidad. Eh, durante la presentación se va a ahondar en todos estos temas un mito más que se habla es por ejemplo que solo funciona en windows y con internet explorer esto en realidad funciona en todas las plataformas el centro de informática ya está totalmente capacitado para darle soporte a nuestra población universitaria en plataforma microsoft en plataforma mac y en plataforma linux con los diferentes navegadores para esto eh, esta serie de talleres que podemos impartir, ya sea para unidades, contra de, demanda o en estos espacios que el Grupo de Comunicación de la Informática propicia, estamos dispuestos a acompañarlos. Eh, sin más, nada más decirles que perdamos el miedo a utilizar la firma digital. Es un instrumento eh, importantísimo que nos potencia en este momento. Realizar una serie de labores, no solo universitarias, sino personal, como lo seleccionó hace un rato Sergio, en el cual podemos hacer transacciones en otras entidades sin salir de nuestra casa, con total resguardo legal. Eh, sin más, le doy la palabra a Sergio, que tiene una agenda bastante apretada, y eh, las preguntas por el chat, como bien lo mencionaba Melissa okay. Muchas gracias, don Luis. Eh, bueno, vamos a continuar. Entramos con la parte... De de conceptos. Eh, en esta sección vamos a, a ver conocimientos, eh, conocer un poco los conocimientos sobre lo, de dónde viene la firma. Entonces, eh, seguido vamos a ver un, otro pequeño video que nos explica un poco la que es la parte de historia y a partir de ahí vamos a ver otros términos asociados al manejo documental o al manejo de la firma digital, verdad, para tener todo un entorno. Eh, más claro de su funcionalidad y cómo nos permite trabajar en el día a día. Desde hace miles de años, el hombre ha buscado maneras de poder comprobar la autenticidad de un documento y de obligar a cumplir lo que en ese documento se dice. Como en la antigua Roma, en la que el autor de un documento lo firmaba simplemente pasando la mano por el Testigos. Más tarde, en el siglo XVIII, en Francia se impone lo que hoy conocemos como firma autógrafa. Desde entonces hasta hoy, la firma autógrafa ha servido para dar autoría a los documentos y opinarse lo que ellos se dicen. Pero hoy, las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de firmar los documentos. Un nuevo tipo de firma que se está imponiendo en los procesos comerciales y financieros. Los certificados electrónicos. ¿Pero qué es un certificado electrónico? Un certificado electrónico es un archivo expedido por una autoridad de certificación que garantiza que una persona o empresa es quien dice ser y que permite firmar electrónicamente documentos. Un tipo de certificado electrónico de tipo personal sería, por ejemplo, el DNI electrónico. En este caso, la entidad certificadora es el Ministerio del Interior. El certificado electrónico se encuentra en un centro del DNI. Bien, eh, lo que vemos en el video eh, hace referencia de lo que es el DNI, Okay, eso es el documento oficial como la cédula de identidad en Costa Rica, eso es eh, un video de, tomado en, en, en España. Aquí en Costa Rica eh, se ha estado tratando de implementar la integración de la firma digital en la cédula de identidad. Hay elementos que tienen que ser considerados ya que en otros países, como España, y en Europa, casi todos los países, el servicio de la cédula de identidad, como la parte de firma digital, no es forma gratuita. Es decir, el, el ciudadano tiene que pagar para poder adquirir eso, esa documentación. En Costa Rica, sí es gratuito, está por constitución. Entonces, se ha tratado de poder ver cómo incorporar el servicio de firma digital en la cédula de identidad, hasta el momento no se ha logrado, entonces eh, se está esperando de poder integrarse para tener un solo dispositivo o un solo medio para poder manejar los dos documentos. Eh, la firma y la dos en un solo medio. ¿Okay? Bien, vamos a seguir con varios términos o conceptos para ir unificando eh, las ideas de, de todo lo que es el entorno documental verdad que se trabaja con la firma digital. ¿Okay? El primer elemento es el término documento. Okay. Ahí está definido lo que eh, en archivística que es un documento que es cualquier objeto eh, corporal, producto de la actividad humana, okay, que sirve como fuente de conocimiento y que muestra la prueba de algo, es decir, que hace registro o almacena información sobre un evento que ha hecho o se ha realizado la sociedad humana. ¿Okay? tiene tres características y son características muy importantes ¿okay? un contenido que tiene que ilustrar y representar el hecho o la información que está recopilando ¿okay? también tiene que tener un contexto es decir un entorno tiene que describir el documento ya puede ser un entorno jurídico un entorno administrativo total o tecnológico que ¿okay? entonces esos son los Tipos de entornos generales que describe lo que es la parte archivística para la, la definición, en encerrar los documentos en, en esos entornos, ¿ok? Y, y el, la estructura, es decir, tiene que tener una organización de la información para describirla y eh, estructurarla de forma que sea comprensible para las personas. ¿okay? Entonces esas tres características son importantes para un documento, ¿ok? Seguidamente, vamos a ver qué es un documento electrónico en Costa Rica. A nivel de la ley, en archivística dice que es cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, ¿okay? Que se es expresado o transmitido por un medio electrónico o informático, ¿okay? Ya sea un medio digital, ¿ok? En la figura que están viendo ustedes a la derecha, podrán observar que siempre va a mantener el contexto, ¿okay? Tengo el contexto texto, ¿verdad? Que son las tres características que estuvimos viendo anteriormente, ¿ok? Sin embargo, también nos está agregando el ambiente digital o electrónico de elementos adicionales, que son los datos, ¿okay? Ya podemos decir más información que podemos almacenar con respecto a lo que el documento puede almacenar, ¿okay? Puedo también almacenar metadatos que son información adicional, Okay. Más información del contexto del, del documento, como quién lo escribió, de dónde, dónde fue generado, ¿verdad? O distintas etapas que tuvo que pasar el documento para ser publicado. Puede ser ¿no? los metadatos, ¿ok? De igual manera, el documento digital me permite desguardar la integridad de toda la información que estoy generando. Es decir, me permite que asegurarme de que el documento no se vaya a ser alterado a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y todo esto me va a permitir tener el documento, tener una propia identidad de la información. Entonces, así nos, nos permite establecer que un documento electrónico reúne todos estos atributos en, en un solo lugar. Bien, después de eso vamos a ver el concepto de lo que es firma electrónica. ¿Okay? En forma general, la firma electrónica es un conjunto de datos, ¿verdad? Que junta o se asocia a otro conjunto de datos, ¿ok? Y es capaz de identificar el firmante o quién lo firmó, ¿ok? Eso qué lo quiere decir es que, digamos que establece una información, ya sea el nombre, la fecha, el registro del documento u otra información que es considerada garantía. Al do, que el documento al, se le guarda es generado por el firmante ¿okay? o por su defecto para que sea aprobado avalado verificado, según el contexto con que se aplique la firma es importante eh, indicar el eh, siguiente término ¿okay? que la firma digital como tal es una firma electrónica. ¿Ok? La firma digital fue introducida en 1976 por D.V. Hedman. ¿Ok? Son dos ingenieros en que entonces idearon un algoritmo que le permite generar eh, un conjunto de datos para dar validez de identidad de la persona quien generó el documento. ¿Ok? Esta firma digital le permite generar tres características que son muy importantes. La autoría. Es decir, que le da garantía a la persona que el documento generado por él. La integridad asegura que el documento no va a ser alterado a lo largo del tiempo, después de que haberse generado, que se haya firmado. ¿okay? Y un elemento que es muy importante que se llama el no repudio. Significa que el autor no va a tener la posibilidad de negar la creación del documento. Y eso es muy importante cuando vamos a hablar más adelante, por qué el estudio es tan importante y por qué está en cuidar la firma digital. En ¿Okay? la parte inferior tenemos un, un texto que dice que toda firma digital es una firma electrónica, ¿okay? pero no toda la firma electrónica es una firma digital. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros métodos ¿verdad? que permiten dar un documento. Por ejemplo, que son datos biométricos, como la grabación de voz o poner la huella digital de una persona. ¿Ok? Posiblemente nos va a permitir eh, aplicar una de las tres características anteriores, pero no reúne las tres al mismo tiempo. Entonces, lo que nos interesa es que la firma o la electrónica reúna estas tres características. Y la, el momento en el que ha reunido estas tres características es la firma digital. ¿Ok? Perdón, me retrasé y voy a hacer la siguiente. Listo. Ok. Bueno, en esta imagen, ¿qué podemos ver? Okay. Tenemos por un lado lo que es la cédula de identidad que tiene asociado lo que es el registro civil, okay, el cual está establecido por constitución, okay, donde la cédula de identidad tiene como información legal ¿verdad? y oficial la firma autógrafa de la persona. Por consiguiente, esta firma tiene un contexto legal y se utiliza para trámites personales y profesionales. ¿okay? Por otro lado, tenemos lo que son los certificados digitales, los cuales en Costa Rica está asociado a la ley 8454. Bien, y actualmente eh, a, la única entidad certificadora reconocida en Costa Rica está en el Banco Central de Costa Rica. ¿okay? Entonces, lo que queremos ver acá es que hay una relación de uno a uno donde la cédula de identidad que tiene la firma digital está asociada, perdón, la cédula digital, la cédula de identidad con la firma autógrafo está asociada a lo que es la firma digital, lo que es el certificado digital, ¿ok? Y en la parte inferior tengo Dos instituciones que están trabajando fuerte en mantenimiento de la plataforma. En el caso de la cédula de identidad, que es el registro civil que está por construcción para hacer uso de la cédula de identidad. Y en el otro lado está lo que es el Banco de Costa Rica que está respaldo en el 54. Ok. Ahora, ¿qué nos permite la firma digital? La firma digital nos permite muchos elementos, lo más importante es la protección de la identidad, es decir, me asegura que la persona va, va eh, a proteger su información, ¿verdad?, o la identidad de todos los documentos que haya sido generado, ¿Okay? Me permite también la autentica, la autenticación confiable, es decir, conexiones o accesos a servicios que, que utilice la firma digital tiene un grado más de confiabilidad que otro mecanismo de autenticación, ¿okay? Por su grado de, de complejidad y de, y de trabajo de generación de, de las conexiones. Y lo que es la parte de comunicación, comunicación segura. ¿Okay? que va también de la mano en la parte de autenticación, que te permite encriptar todos los canales de comunicación para poder trabajar los, las, las transacciones que vaya a realizar la persona en forma remota. ¿Okay? ¿Qué nos permite también? Reducir el costo de tiempo en las actividades empresariales y personales. Es decir, no tengo que trasladarme a una oficina para hacer un trámite personal tal vez eh, ir a pagar el recibo de la luz o el, o el recibo del agua, o hacer un trámite en la municipalidad para poder pagar la, los impuestos municipales, por ejemplo. ¿Okay? Y también me permite la reducción del consumo. Es decir, ya todos los trámites que yo realice siempre me generaban un, un papel de comprobante o tengo que generar un documento de papel para poder solicitar una, un, un, un proceso. Todo eso lo podemos sustituir en forma digital y eso nos reduce el consumo de papel. En referencia, a lo que es la parte de papel, aquí tenemos varios, varias informaciones de referencia. A nivel eh, país, lo que es esta es información que nos facilitó eh, la Dirección de Certificadores de Firma Digital, que está desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por año, el gobierno de Costa Rica consume alrededor de 16 millones de hojas. ¿ok? El gobierno de Costa Rica se refiere tanto al gobierno central como lo que es eh, las entidades autónomas. ¿ok? Entonces, esta cantidad de papel que se está consumiendo por año es, requiere una gran cantidad de recursos, como la cantidad de agua que don 4.8 millones de litros de agua, la cantidad de electricidad para generar ese papel y 24.000 árboles. Entonces, como ven, cada año es una gran cantidad de recursos que se requiere para poder generar el papel, ¿okay? para ser utilizado en trámites administrativos dentro de lo que es el gobierno de Costa Rica. ¿okay? Eso es a nivel país, pero a nivel de, de la Universidad de Costa Rica, bueno, hicimos un pequeño estudio durante todo el proceso del del proyecto de firma digital y generamos un, esta pequeña información. Esos son datos que se generaron durante los últimos cinco años, ¿verdad? Aquí actual, pero no creo que haya mucha, mucha diferencia. Eh, más o menos a nivel anualmente, la universidad consume casi 35 mil resmas de papel. ¿okay? Vean que cada resma tiene 500 hojas más de papel. Aquí no estamos considerando otro tipo de papel que pueda consumir la universidad. Por consiguiente, el costo de, de esta cantidad de 35 mil hojas de, de papel son 52 millones de colones anualmente, que es lo que, lo que invierte la Universidad de Costa Rica. Otro elemento que logramos identificar, por lo menos los elementos más eh, que logramos cuantificar, ¿verdad? son los materiales del uso de papel. ¿Qué materiales? Folders, grapadoras, grapas, estantes, ampos, tintas, impresoras. ¿verdad? Cualquier material que está asociado para la manipulación o almacenaje de DP lo tratamos de cuantificar. Y más o menos rondó en casi 200 millones de colones. Okay. Entonces aquí estamos evidenciando que más o menos la Universidad de Costa Rica anualmente consume casi 250 millones de colones para lo que es mantener el uso del papel en la universidad. Okay. Por consiguiente, este eh, es un monto bastante considerable que nos puede servir para reducirlo y utilizar ese recurso en otras actividades de la universidad. Esto sin considerar. Otros eh, recursos que sería el transporte de, de, de los productos, el almacenaje de, de, cosas demás, de estos productos, que todo eso tiene, lleva un costo también que no se pudo contar en este estudio que se trató. ¿Okay? Bien. Seguidamente vamos a trabajar con lo que son eh, conceptos de conservación, de gestión y conservación de documentos. Okay. Aquí vamos a ver términos poco generales, como que vayan ustedes viendo cómo, cómo se trabaja en la parte de conservación y la parte de gestión documental a nivel de la universidad. Y son términos generales a nivel de archivística. Bien, tengo eh, primer, los primeros conceptos que es archivo digital, lo que es el expediente electrónico. El archivo digital ya lo vimos en, en, al inicio de lo que es un documento digital, es cualquier elemento que puede declarar un evento y que sea almacenado en un medio digital. ¿verdad? Y el expediente electrónico es un conjunto de archivos digitales que se guardan y están asociados a un evento específico. ¿Ok? Ya sea un proyecto, ya sea un... ¿cómo se llama? Una investigación. Yo genero un, un cierto conjunto de, de, de archivos, ¿verdad? Reportes, informes, ¿ok? Que generan un expediente electrónico. ¿Ok? Todo eso eh, se almacena en un medio digital, Okay. Hay otro elemento que en la actualidad se está trabajando muy fuertemente, que es la parte de migración de los documentos. Estamos en la etapa de poder pasar del registro en papel, es decir, de trabajar en papel, trasladarlo a lo que es en la parte electrónica. No es posible pasarlo de un solo golpe. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un proceso de migración de los procesos o las actividades que tenemos actualmente. Para ello, tenemos que pasar en un en una etapa híbrida donde lo que tenemos actualmente ya documentado en papel, tenemos que almacenarlo y hacer una asociación de los expedientes digitales que se vayan generando para poder asociarte que el expediente digital tiene una parte en papel para poder mantener la integridad del proyecto o de, del expediente que se está desarrollando en ese momento. ¿okay? Cuando ya va cerrando cada una de las actividades, ya estaríamos generando nuevas actividades o nuevos proyectos en completamente electrónicas, entonces ya estaríamos migrándonos a lo que es el ambiente electrónico o digital. Entonces tenemos una parte de migración en forma paulatina y es un proceso que va trabajando año con año. ¿okay? Y es un proceso también que tiene que ir asumiendo cada, eh, cada persona o cada compañero de la universidad que ir adoptando las nuevas tecnologías tecnologías para poder incorporarlo en las actividades de día a día ¿Okay? el otro término es lo que es formatos propietarios eh, aquí lo que quiero hacer ver es en parte de firma digital tenemos varios formatos de documentos hay un formato que viene des, desde hace mucho tiempo eh, acompañado por una, por una empresa que es acrobat y es el formato pdf. Este formato PDF, PDF inició con esta empresa y fue utilizado y, y es utilizado enormemente para poder transferir la información de un lugar a otro, ¿okay? por su portabilidad y por todas sus características que tiene. Sin embargo, eh, en la actualidad eh, podemos aplicar la firma digital sin ningún problema pero sigue siendo dependiente de la empresa Acrobat Reader para que en cualquier momento pueda esta empresa, si se le pueda ocurrir, ¿verdad? En volver a indicar que ese tipo de formato va a ser privativo. ¿okay? Es cierto que en, eh, hay una comunidad que está trabajando muy fuertemente y está en la versión 2.0 que es completamente libre, pero sí está dependiendo de la venía o de la disponibilidad de lo que es el Acrobat Reader de la empresa para poder hacer uso de este formato. ¿Okay? El otro término es lo que es conservación de documentos. La parte de conservación de documentos trata es de que todo documento disponible, todo documento que se haya generado en una actividad tenga que estar disponible para consultar. Es decir, cualquier documento digital tiene que estar disponible para ser consultado. Entonces, cada oficina o cada eh, unidad académica o administrativa tiene que tener un lugar para poder depositar esos documentos y las personas tienen que tener la posibilidad de accederlos para consultarlos. Siempre y cuando que le garanticen de que no sean alterados o que no sean o sea, eliminados. ¿Okay? Y el otro elemento que va de la mano con la parte de la firma digital, es la política de formatos oficiales, de docu eh, documentos electrónicos firmados. Es decir, es necesario que los documentos almacenados tienen que garantizar la validez e integridad a lo largo del tiempo, a lo largo del plazo de vida del documento. Okay. Seguidamente vamos a ver lo que es la ley. ¿No se quiere pasar? Ok, listo lo que es la ley 8454. Esta ley es la ley de certificados y firmas digitales y documentos electrónicos. La ley como tal, lo que establece son tres formatos de firma digital, ¿okay? a saber, el formato SAES XL. Este formato lo que me permite es firmar documentos de tipo LibreOffice o Microsoft Office, ¿okay? ya sea eh, documentos como... Word, eh, una hoja de cálculo o una presentación pueden ser firmadas. Entonces me permite esa flexibilidad. ¿Okay? El otro formato es el PADES LTV. Este es el formato que se utiliza únicamente para firmar documentos PDFs. Es el único formato que se dedica a firmar documentos de Acrobat. Okay. Y el otro formato se llama CADES XL. Este formato lo que me permite es firmar cualquier otro documento que no se haya considerado en los dos anteriores. ¿Como cuáles? Como audios, videos, imágenes, archivos que están de formato binario, que no se pueden convertir en PDF o en, o en Word o en Excel, ¿ya? Entonces, y que se requieren firmar, este formato me permite aplicarle una firma. Entonces, para garantizar la inalterabilidad de la información o la integridad de los datos. Okay. Estos formatos son los que están legalmente establecidos a nivel nacional para poder firmar documentos. Okay. Igual, en parte de conservación, en la, mismo, en la misma ley de 8454, tenemos eh, el artículo 6, okay, que nos hace indicar de que los documentos se si tiene que garantizar su inalterabilidad. Okay. Tiene que posibilitarse el acceso a toda esa información, okay. Tiene que tratar de preservar el contenido y origen y otras características del documento como tal, que serían como los metadatos del documento, ¿Ok? Y cualquier transición, migración o soporte electrónico que se vaya a trabajar en la oficina debe contar previamente con la autorización de la autoridad competente. En este caso la Universidad de Costa Rica tiene de la oficina lo que es el archivo universitario, que es la autoridad competente en referencia a lo que es la parte de gestión de documentos. Así que cualquier oficina que vaya a incorporar o que quiere hacer uso de la parte digital en procesos documentales, tiene que coordinar con la oficina de archivo universitario para poder gestionar y ver cuáles son las mejores prácticas de la parte de gestión de documentos. Bien, ahora vemos lo que es la parte de cómo adquirir eh, la firma electrónica, la firma digital, perdón. Okay. Desde el 2014 tenemos eh, una directriz que nos indica el gobierno que el sector público tiene eh, cualquier eh, entidad o organización del sector público, tiene que Incluir dentro de los procesos de compra y de presupuesto, adquisición de mecanismos de firma digital para los funcionarios. Eso es lo que está indicando, es que la Universidad de Costa Rica tiene que ver la manera de cómo facilitarle a los funcionarios, a docentes y a los administrativos e investigadores puedan contar con la firma digital. ¿Qué? ¿Cuáles son los requisitos para poder adquirir esto? Bueno, ser funcionario de la universidad, ¿qué? ya sea docente, administrativo o un investigador. ¿Okay? Tener la cédula de identidad vigente, es decir, no estar vencida, ¿ok? Y, period, y que no se, que no pudo haber adquirido la firma digital por medio de la universidad o forma personal. Es decir, que anteriormente, que no tenga la firma digital anteriormente, ¿okay? Y que tiene que definir una clave, como se le dice, un PIN que, numérico de al menos cuatro dígitos. ¿Ok? Ahora sí, para poder adquirirlo son los siguientes pasos. Okay. Tiene, se tiene que la oficina, tiene que enviar una nota a la oficina de eh, administración financiera, solicitando la autorización y el apoyo para adquirir la firma digital y, con el, le y el lector para los funcionarios. Eso tiene que agregar la lista de funcionarios que, que, que van a hacer uso, que tienen que adquirir la firma, tiene que indicar el nombre completo, la cédula y el correo institucional. Okay. La unidad debe, bueno, la unidad debe contar con los fondos necesarios en la partida que está indicando ahí, que es la 199 -99 01 que son otros servicios para estos fines. Okay. Y posteriormente el funcionario tiene que ingresar a la página web de la oficina de la administración financiera en la pesquita y sacar una cita el banco, con el Banco de Costa Rica para poder hacer el proceso de adquisición de la firma digital y el dispositivo. ¿okay? Y posteriormente pues, tiene que hacer un pago, obviamente, del funcionario, que es más o menos de 40 mil colones para poder adquirir el certificado como tal. ¿okay? Cualquier consulta de esta es eh, con Julio Colindres, el jefe administrativo de la, del Centro de Informática puede evocar una consulta sobre este proceso. ¿ok? Eh, creo que me equivoqué. El costo ha desde desde 40.000 colones por ser funcionarios y es la primera vez el dispositivo lo provee a la universidad. Quiero aclarar esa parte que cometí un error ahí. Ok. Eh, consideraciones de la firma en Costa Rica. El certificado o la firma digital como tal tiene un vencimiento de cuatro años. Es una vigencia de cuatro años. Es decir, el dispositivo que ustedes reciben, ¿ok? Dura cuatro años. Después de los cuatro años tiene que ir a solicitar otro certificado digital. Ese segundo certificado sí lo tiene que pagar el funcionario. ¿okay? Y elementos importantes, no hay que brindar la clave de firma digital a nadie. ¿okay? Es estrictamente personal. ¿okay? Eso hay que asociarlo como si fuera el PIN de la tarjeta de débito o de crédito. Okay. Si ustedes le dan ese pin a otra persona, usted le está dando el acceso si le extravían eh, la tarjeta, sacarle toda la plata. Es exactamente igual y un poquito más riesgoso. Eso lo hablamos en de un momento. Okay. En caso de vencimiento de la firma, la universidad no cubre la reposición. Okay. De igual manera de lo que es, en caso de lo que es el olvido o el bloqueo de la firma, tiene que proceder. Eh, hacer la reposición, eso no lo cubre a la universidad. ¿okay? De igual manera, lo que es extravío, hurto o de la firma, la universidad no cubre el costo de reposición. Importante, en estos tres últimos, si se les pierde la, la tarjeta, se les roba o tiene un extravío, es importante reportarla inmediatamente para que la firma sea revocada. ¿okay? ¿Por qué? Porque corre el riesgo que sea utilizada, y que definen un documento o hagan una gestión con, a nombre de ustedes o a la persona que se les travió. Entonces es importante tener ese número telefónico, que ese número está escrito también en, en la tarjeta. O pueden acceder a esta página del de servicio del banco que es Central Directo. Ahí está la opción de revocación de certificados y le permite revocar el certificado de, de forma más inmediata. Ok. Y por último, la universidad no cubre la posición de, de caso extravido, hurto o pérdida de, de lo que es la parte de firma. Bien. Soporte. En la universidad como tal, tenemos, eh, ofrece un servicio de soporte que es entrando al sitio web de soporte firma eh, CI, UCRCR, que es la página web de soporte del centro de informática. Pueden llamar a la línea 5000. Okay. Ahí los compañeros con gusto le estarían atendiendo para poder dar soporte de firma o enviar un correo electrónico ci 5000 UCSCR, que le permiten eh, eh, registrar y será tramitado lo más rápido posible. En caso de soporte de lo que es la firma digital como tal, eh, eso ya no es con la universidad, ya tienes que entrar con la parte de soporte a nivel nacional, que es, ahí está el URL, que es soportefirmadigital.com, donde tiene toda la documentación para la instalación y configuración de la firma digital en el computador, en ya sean en Windows, en Linux o Mac OS, ¿verdad? Y ahí está el número telefónico también para el soporte del de servicio de firma digital. ¿Ok? Seguidamente vamos a ver lo que es eh, algunas aplicaciones, vamos a ver un pequeño video de las aplicaciones a nivel de la universidad y después vamos a ver otros videos de cómo firmar un documento y cómo verificar un documento eh, en formato PDF, que es el formato más utilizado o que actualmente eh, la, universidad, eh, la Universidad de Costa Rica está utilizando para el manejo documental. Ok. Seguidamente, les muestro algunos servicios que son fuera de la universidad. ¿ok? Ahí podemos ver que el sistema de compras de la Universidad de Costa Rica eh, puede ingresar ya las personas como proveedores, ¿verdad? Y, y ofrecer servicios a, la, a nivel público. ¿ok? Cualquier servicio bancario, ya cualquier de, de la banca estatal, ya sea pública o privada, hace uso de la firma eh, digital para poder hacer todas las transacciones eh, bancarias que, que requiera la persona. Okay. La caja de de, de seguro social tiene eh, la necesidad de, de hacer uso de la firma digital. Ahí tiene cuatro o cinco opciones. Lo que es, es el CICER, que es la parte de asegurados y patrones. El servicio de asegurado para consultas, que es el RCPI. Eh, el servicio de pensiones, el servicio de consultas en línea, está ya con parte de firma digital. Las inscripciones y renovaciones de patronales también está ya con la parte de firma digital y registro de oferentes a nivel de la caja. ¿Okay? A nivel de Hacienda, Hacienda ya tiene una, una aplicación gratuita para la de comprobantes de lo que son facturación, eh, eh, que utiliza firma digital para que sea más seguro la generación de, de facturas. ¿Okay? Y Crea Empresa, que es una, un sitio web. Eh, del gobierno que le permite la creación de, de sociedades y otros servicios para lo que es sociedades anónimas y creación de empresas en estos momentos, principalmente con, con lo que estaba presentándose con, con esta pandemia, con el COVID. ¿Okay? Vamos a ver un, un pequeño video ya de, de funcionalidades o aplicaciones que, que pueden ser utilizadas en, en la universidad. Whoa. la cédula de la persona y presionar auténtica okay. aquí no me muestra otra ventana para validar que realmente este es que está aplicando copiar En este caso, vamos a utilizar el documental, entonces le damos la opción de ingresar. Bien. Después de ingresar, nos iniciamos a un documental y tengo la conectadita, así seleccionamos la opción de escribir el de documentos. Después de seleccionar el primer documentos, nos solicita el documento o caso, por ser un documento PDF, me solicita la razón de firma y selecciono ahí las distintas opciones Y lo del siguiente me muestra después un detalle del documento, ¿eh? la información los documento que se va a firmar y tengo la opción de volver hacia atrás. Bueno, ya te lo, congo, lo pego en la herramienta activadora en el computador y e ingreso otra vez el PIN de la tarjeta aquí okay, ya se aplica la firma el sistema construye el documento firmado y posteriormente me muestra esta ventana donde me indica que ya puedo descargar el documento okay. cerro el documento aquí está descargado va a indicando de que el banco no va a almacenar les no tengo que verificar de que se haya descargado que está firmado todas las firmas son pales si abrimos el panel de firma me va a mostrar los eh, Bien, eh, vamos a proceder a hacer los otros ejemplos, voy a salirme de la presentación, okay, para que puedan ustedes aquí visualizar, vamos a hacer otros ejemplos acá directamente en la, en la computadora para que puedan apreciar la parte de verificación de documentos. Okay. En este momento yo tengo varios documentos aquí están firmados, voy a ponerlos aquí más en el centro, que lo puedan apreciar. Aquí tengo varias pruebas de firmas. Okay. Voy a abrir este de documento de firma. Aquí vamos a hacer una verificación de un documento firmado por medio del Acrobat Reader. Okay. Es importante indicarles de que lo que es la, configura, eh, la configuración o instalación de los drivers de firma esté previamente realizado, okay? Eso lo pueden ver en la página web de soporte y firma digital. De igual manera, lo que es la configuración de la clave Reader y ya en el mismo sitio de soporte y firma digital pueden ver cómo se hace la configuración está la documentación respectiva. En este caso vamos a hacer una verificación. Entonces, recibimos un documento ya previamente firmado y cuando lo abrimos, nos va a mostrar en la parte superior un cintillo azul que nos indica en el lado izquierdo que ya está firmado y que todas las firmas son válidas. Entonces, y nos indica que ya está firmado y que es válido. Sin embargo, requerimos validarlo bien. ¿Y cómo lo hacemos? Al lado derecho tenemos el panel de firma. ¿Okay? Al, al seleccionar panel de firma, nos muestra al lado izquierdo del documento las firmas que se le han aplicado al mismo. ¿Okay? En este caso tengo dos firmas, obviamente posterior blanco, pero están firmados en forma independiente. ¿Okay? Entonces yo puedo abrir el, la primera firma para ver el detalle. Y aquí tenemos la opción que dice que la firma está activa para LTV. Esta información que está acá lo que nos permite es... es identificar que el, la firma está válida a lo largo del tiempo. ¿okay? Recuerdan que cuando vemos en la presentación, la firma, el formato de firma es PADES LTV. ¿okay? El LTV lo indica que está válido a lo largo del tiempo. ¿okay? El otro elemento que tenemos que verificar es en la parte de detalles de firma, que cuando se hacemos clic, nos expande y podemos ver los detalles del certificado. En los detalles del certificado, cuando lo seleccionamos, nos abre esta ventana. Y aquí vemos la información de la persona que firmó el documento. ¿Ok? Podemos ver que, bueno, en este caso es el Fio Blanco, que es el que firmó, y está la opción de firma. ¿Ok? Y nos indica quién emitió la, el certificado digital. En este caso es SEA CA simple, persona física. ¿Ok? Esto es lo que nos indica es que la SEA... Simple es la SEA del Banco Central. Con esta información ya nos garantiza que la, el, el certificado o la firma es legalmente válida. Si no está esta información, nos da eh, a entender de que el, el certificado no es, tiene o no tiene un respaldo legal. ¿okay? Si queremos ver cuál es la información de la SEA nacional, en este caso estamos ubicados acá. Nos ubicamos en la parte superior y aquí nos dice la SEA Raíz Nacional de Costa Rica. ¿Okay? Esta es la SEA principal que actualmente es válida a nivel nacional y nos permite firmar documentos que tengan contenido legal. ¿Okay? Así, como ustedes ven, puedo darle a aceptar y puedo continuar con, el, con la siguiente firma y hacer la validación de que sea DTV y ver el detalle de la firma. Y así puedo ver cada una de las firmas para ver su, su validez legal. ¿Ok? Así puedo verificarlo en el Acrobat Reader. Ahora bien, si no tienen el Acrobat Reader, ¿okay? no tienen el, ¿cómo se llama? la configuración del Acrobat Reader, nosotros podemos ir al servicio del Banco Central. Que vamos a cerrar el Acrobat. ¿Ok? Abrimos una, un navegador. Okay. Entramos al sitio web que comentamos ahora, .centraldirecto.fi.cr. Okay. Aquí nos muestra la página. Okay. En el video anterior ingres estábamos ingresando para firmar un documento. Entonces tenemos que ingresar por acá. Pero para, fir para validar un documento no tenemos que autenticarnos. Solamente ingresamos en la opción de firma digital y nos muestra dos opciones. Okay. La primera opción es validación de documentos firmados digitalmente y la segunda lo que es la parte de revocación de certificados. Esta segunda es importante que lo tengan conocimiento cuando lo comentamos en, en la presentación. Donde, si en caso de que se le haya extraviado certificado o se le haya robado, entrar a este lugar y entramos a la parte de revocación, le piden datos importantes de su persona okay, para vali validar de que realmente es la persona que quiere revocar, ¿ok? Y le digo que me revoque certificado. Y ya el certificado digital queda completamente anulado, ¿ok? En, el, en este momento lo que vamos a hacer es una validación de un documento firmado. Entonces vamos a seleccionar la parte de validación de documentos firmados digitalmente. Aquí nos llega la opción de seleccionar el archivo. Selecciono el archivo. Busco el documento, okay. le digo abrir. Posteriormente tengo que indicar que no soy un robot para asegurarme de que que es una persona. Ahí me dice los pasos peatonales, entonces tengo que marcar la parte de pasos peatonales, okay. y después le digo validar, okay. Cuando le digo validar, el sistema hace la validación del documento y me muestra un resultado con un tiempo. Bien, la validación nos muestra toda esta información. Primeramente, un resumen del todo documento que me indica que la validez o la garantía y autenticidad es válida y, la, y es, tiene garantía, garantía perdón, y validez en el tiempo. Entonces, el documento en general está firmado en forma eh, exitosa. ¿ok? Después me muestra quiénes son las personas que han, sido, que han firmado. ¿ok? y el, la fecha que firmaron el documento, ¿okay? Y también me dice que tiene, mantiene la integridad y tiene validez en el tiempo. Si en alguna de estas me aparece un signo eh, rojo o amarillo, es que hay alguna información que no está aceptable, ¿okay? Y ahí lo podemos ver más abajo en lo que es la parte de detalle de firma. Y aquí me va a indicar cuál es el, la etapa, cuál ítem es que está con alguna dificultad. En este caso, todos los, todas las firmas son válidas, entonces todos están en verde. Y puedo validar los dos, perdón, las dos firmas que están registradas en este documento. Posteriormente, lo que hacemos es nada más darle finalizar. Y le digo que no. Para finalizar lo que es el proceso de validación, si yo no tengo el Acroed Reader, digamos, o una herramienta de, de validación local. Entonces, esta herramienta me permite cualquier persona que reciba un documento firmado digitalmente entrar y validar el documento y asegurarse que legalmente es válido y hacer el trámite respectivo que tenga que realizar en, en la oficina. ¿Okay? Este servicio eh, de validación, esperemos también que este año, durante este año, el Centro de Informática va a estar desarrollando un este nuevo servicio también de, dentro de la universidad, para que se esté instalado lo, eh, localmente y, y que sea más accesible para, para la comunidad universitaria. ¿Okay? Ya habíamos visto el video de, de cómo firmar eh, un documento en Acrobat y cómo firmar, eh, perdón, cómo firmar un documento en, en el Banco Central. ¿Okay? Y lo que quiero mostrarles a ustedes es también cómo puedo, Podemos eh, firmar documentos que no son PDFs. Por ejemplo, en la hoja de trabajo que yo tengo acá, yo tengo un ejemplo acá de una hoja de trabajo. ¿okay? Digamos que soy un profesor de la parte de, de, de, contado, de, de la carrera de, contado, de contabilidad, ¿okay? que tengo su mi, trabajo personal y doy servicio de, a nivel de contabilidad y que, te, que tengo que facilitar esa información a una empresa. Igual, ¿okay? bueno, entonces yo. Generalmente lo que son las hojas de trabajo son bastante largas o bastante extensas y el Excel me facilita trabajar de esa manera. ¿Ok? Entonces yo puedo generar la información de esa, de, a, lo, a lo largo, digamos, de forma horizontal. ¿Ok? Si yo tengo que facilitar esto a una organización, si lo, si lo exporto a PDF, tal vez sea un poco más costoso, verdad o convertirlo para que pueda visualizarlo bien o trabajar con la información. ¿Ok? Entonces yo perfectamente podría ir a archivo. Okay. Vamos a la parte de información. Okay. En información tengo la opción de proteger libro. En proteger el libro, yo puedo indicar agregar una firma digital. Okay. Aquí yo puedo ya indicar qué tipo de compromiso. Digamos que yo, fui, yo soy que creé el documento. Okay. Y la razón de firmar el documento es: podemos que es una prueba. Todo esta esta información que estoy poniendo, el tipo de compromiso y la razón para firmar, es meramente eh, descriptiva. No, no afecta en la firma como tal, solamente es como información que se le puede dar a la, al, a la firma. Y le doy firmante, o firmar, perdón. Me solicita el PIN de la tarjeta. Okay, y le doy a aceptar. que como dice, su, su firma se ha creado correctamente en el documento. Le vamos a aceptar y me dice que ya está firmado. Si lo cierro y abro otra vez la hoja de cálculo, me va a indicar que está marcado como fin final y que tiene firmas asociadas. Puedo presionar el botón de ver firma. Okay, y aquí me muestra las firmas que están asociadas. Puedo indicar, ver detalles de la firma y aquí vemos que el tipo de firma es SADES XL. Recuerde que en la presentación, eh, para firmar documentos tipo Word, tipo hoja de cálculo, presentaciones, utilizamos SADES XL. Para firmas de documentos como PDFs es PADES LTV. Entonces es importante tener conocimiento de esa diferencia en los tipos de documentos. ¿Ok? Así como ven, ya podemos ver cómo firmar un documento, cómo validar un documento en PDF y aquí cómo firmamos un documento eh, tipo hoja de cálculo, ¿verdad? Y cómo hicimos una validación. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta. Eh. Elisa, si ¿sí tienen algunas consultas de lo que estábamos viendo. Buen, eh, buenas tardes. Eh, sí, hay varias consultas, pero veo que eh, Luis Loría nos ha estado ayudando con algunas de ellas. Este, Tal vez podemos retomarlas eh, verbalizadas, ¿sí? si te parece muy rápidamente. Eh, sí, en ese caso yo les pediría que eh, las personas levanten eh, en el chat, la manita, verdad, que en, en do, donde se ven los participantes nos puedan poner una manita como para ir teniendo un orden, verdad, pero este, porque, ok, aquí tenemos a María Sánchez. Deme eh, un momentito, María, si gusta puede hacer la consulta. Hola, eh, buenas. Eh, ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, muchas gracias. Eh, bueno, es que eh, soy de la sede de Guanacaste. Acá en la sede eh, tenemos muchas limitaciones. Eh, no sé si es por falta de capacitación, no creo que sea por, porque quieran, digamos, oponerse a, a lo legal. Pero, por ejemplo, eh, no nos permiten entregar declaraciones juradas con firma digital, y no nos permite la junta de ahorro eh, firmar los créditos tenemos que ir presencialmente no nos admite la, la firma digital todavía supongo que es porque no se han capacitado o, o no se han asesorado aún no sé esa es mi consulta ok bueno no sé si Luis quieres comentar sobre ese tema Sí, bueno, con el tema de la capacitación, como yo decía al inicio, eh, podemos planear para la, para la sede con, con una solicitud a través de la plataforma de soporte de la UCR, una, un, un taller para, para ustedes allá, pero sí es indispensable que cuenten con la firma para que sea un, un taller práctico. Lo otro es, eh, con respecto al, al, al tema de permitir o no permitirla, aquí, aquí hay un tema ya que, que es un poco escabroso porque tiene que ver con Cómo la unidad eh, define su proceso de resguardo de los documentos y cómo la unidad aprende a validar los documentos. Uh -huh. Ya muchas unidades en la universidad, eh, por cuenta propia o con asesoría de nosotros o del mismo OBROL, se han ido eh, metiendo en esa línea de eh, diseñar su protocolo interno de cómo realizarlo. Ya hay varios ejercicios y varios ejemplos de protocolo que que si la unidad nos consulta con mucho gusto podríamos compartir, verdad. Este, pero pero volviendo al punto principal, eh, sí es por, probable que sea un tema de capacitación, eh, verdad. Que podemos ir poco a poco atendiendo, eh, pero sí es importante que tengan el dispositivo para que sea pues, práctico el, el, el tema, verdad. Sí, es que eh, tenemos como indicaciones confusas. Por una parte, hubo unas directrices del consejo universitario o rectoría, creo que fueron, donde decía que la firma tenía validez. En la capacitación nos están diciendo que efectivamente las financieras hacen uso de la firma digital como válida. Pero por otra parte nos dicen que no en la junta de ahorro. Y un documento como la declaración jurada, que, que antes que incluso se podía mandar por vía digital, tampoco nos lo admiten. Sí. Entonces, las restricciones del consejo y de la rectoría eran prácticamente ninguna. Sin embargo, y ahora nos dices efectivamente que así es, pero en la realidad eh, nos están negando la posibilidad de usar la firma digital. Sí, sí, sí. Yo, yo lo que le puedo indicar es que esto literalmente ha sido una... Un tema de discusión y de lucha con muchas unidades. Eh, no es un tema fácil de, de asumir por, por, por las organizaciones muchas veces. Nosotros somos una organización muy compleja, muy grande. Sin embargo, eh, el no recibirla, el no recibir un documento firmado legalmente, este es, es, es ilegal, o sea, porque estás incumpliendo la ley, ¿verdad?, eh, entonces yo lo que le podría decir es un tema de presión política a las organizaciones que no están recibiendo, sinceramente, o sea, eh, soy muy crítico y autocrítico en la, en la misma universidad. Sergio Blanco tiene años está trabajando en este tema, algunos nos hemos ido pegados en el, en el tiempo eh, y sabemos que tanto fuera como dentro de la universidad hay una resistencia a ese cambio, es un cambio de paradigma. Incluso dentro de las preguntas mencionaban que por qué eh, cuando yo firmo con un software X no me sale la imagen. Bueno, es un cambio de paradigma. La imagen no es la firma. La firma digital es algo, que es un metadato que está por debajo, por dentro del documento, que nosotros con nuestros ojos humanos no lo vemos. Lo ve el validador. La imagen que sale, ya sea en el PDF o cualquier otra de las herramientas, es una imagen para ayudarnos a nosotros, a los humanos, y en primera instancia, pensar que está firmado. Pero insisto así en negrita, pensar que está firmado. Yo un documento que diga que está firmado digitalmente, mi obligación es tomarlo y validarlo si está realmente firmado por las personas que dicen que están firmadas. Si la firma estaba válida en ese momento, yo, yo tengo que validarlo. Y vean qué interesante, para cerrar con este temita de, de, de la pregunta esta, este... A nosotros nos llega un documento con una firma autógrafa y nos la creemos, pero no tenemos una manera de validar si esa firma es real. En cambio, ahora con ese con este método tecnológico está en nuestro poder la capacidad de validar que esa firma es real, que antes no la teníamos, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces dos puntos: uno es una presión política que hay que realizar como ciudadanos y dos. Es un, es un empoderamiento que cada uno tiene que hacer de sus herramientas, ¿verdad? Y de parte nuestra como centro, eh, yo sé que la gente de, de captación, de comunicación del centro nos puede volver a ayudar para hacer un taller específico con herramientas libres, taller específico para Mac, ya sea para una unidad o así abierto como se hizo hoy, ¿verdad? Uh -huh. eh, por acá tenemos, gracias Luis, por acá tenemos de Ani, Anchi Chinok Sí, eh, Anchinoc. Anchinoc, Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, eh, yo quería, sí, quería saber cómo se agrega esta imagen, porque cuando yo los firmo documentos en Word, no aparece esta imagen que dice, este documento está firmado. ¿Cómo se logra que aparece esta imagen? Ok. Importante, en, tal vez ya en la, en la versión 2019 o 2020 del Office, ya permite hacer el agregado de, de, una, de una imagen como tal. Yo lo he visualizado, no desconozco cómo se utiliza para agregar la imagen como tal. ¿Okay? Como dice don Luis, eh, es meramente informativo. Eh, lo importante es visualizar cuando usted abra el documento que se ha firmado, el Word, ¿verdad?, le va a mostrar en la parte superior, como vimos el ejemplo ahora con la hoja de Excel, que está firmado digitalmente. Más bien hay que orientarse cuando aparece ese, ese, ese aviso. ¿Por qué? Porque ya el Word hizo la verificación internamente de que hay una firma y que lo validó, que ¿cómo se llama que sea una firma válida. Porque el hecho de que aparezca la imagen que diga. El, Firmado por Sergio Blanco y, y pongo el garabato de la imagen, eso no te va a garantizar de que el documento ha sido firmado. Del mismo caso que el del escenario del, Excel, eh, perdón, del, del Acrobat o documentos en PDF. Si ustedes van a utilizar el servicio de firma digital del banco central y si firman un documento en PDF, okay, el banco se lo va a firmar, pero no le va a poner una etiqueta o una leyenda de que está firmado o el, o el garabato de la firma ok, solamente le estampa la firma internamente, ok, y eso te va a permitir, cuando abre el PDF, le va a, poder, le va a aparecer el cintillo azul indicando que el documento está firmado y que es válido, ok. Entonces, lo importante es orientarse con las herramientas que le permiten mostrar si el documento ha sido firmado y después hacer la validación, como dice don Luis, internamente para garantizar de que si fue Sergio Blanco, que la información de la firma sea Sergio Blanco, ¿verdad? Porque puede ser que diga Luis Jiménez o eh, Luis Loría y que la firma dice Sergio Blanco. Tenemos que cotejar eso para poder garantizar de que quien está escribiendo o quien envía la nota es quien está firmando. ¿Ok? Eso es una parte muy importante del proceso de validación. Muchas gracias, Sergio. Con gusto ya. Eh, eh, Por acá tenemos una eh, que escribió doña Patricia Picado que dice, el documento Excel no queda editable. Una vez que es firmado, el documento Excel queda, no queda editable. Sería más o menos. Sí, el, un elemento importante. El, cuando yo le firmo, el, ¿cómo se llama? El, en la hoja de cálculo, ¿verdad? Lo, hace es garantizar de que la información está ahí, es, es válida y no está alterada. ¿ok? Cuando yo lo voy a recibir, lo voy a abrir, me va a aparecer de que ha sido firmado. Yo perfectamente puedo editar ese hoja de cálculo. ¿Es cierto? Puedo editarlo. ¿Qué es la advertencia? Cuando yo edito el documento, ¿verdad? Que está firmado, el Excel... ¿Verdad? O el, o el editor, en este caso que es el Excel, le va a decir, si usted va a editar el documento, va a perder la firma digital. ¿Desea hacerlo? Entonces, si usted le dice que sí, pierde la firma digital y entonces ya no tiene, ese documento no va a tener una validez legal porque ha sido alterado. ¿Ok? Nada más entonces serio. es importante considerar eso. Sí, don Luis. Eh, muchas gracias, don Sergio. Tal vez como para explicar qué es lo que pasa por debajo. Es que cuando se aplica la firma, chicos, hay una operación matemática que se hace un algoritmo, que tome en cuenta la estructura del documento y todo su contenido. Entonces, cuando usted modifica algo, un espacio, un, un espacio que usted le inserta un documento editable, o un PDF, le metes una página más, porque eso se puede hacer, o le quitas una página más, y esa operación matemática no da el mismo resultado, para ponerlo en lenguaje eh, práctico. Por lo tanto, la firma deja de ser eh, válida. ¿Ok? Cualquier modificación en un documento editable o no editable, entre comillas, hace que ese, que ese cálculo matemático que se hizo previamente y que el documento sabe que tiene, que tiene el resultado, no va a dar el mismo resultado y por lo tanto se convierte en un documento inválido automáticamente. Um, gracias, Luis. Por aquí también tenemos... Mm, doña Nancy Salazar pregunta, ¿van a mostrar cómo se firman varios documentos a la vez? Sergio, no sé, este, si más bien eso podríamos tratar de hacer un video para mostrar. Sí, se podría hacer un, un video para firmar varios documentos a, a la vez. Eh, para eso, digamos… He encontrado, o, o cuando estábamos trabajando, lo, las personas que estamos en, este, en, el, en el ambiente del de, de, de entorno de firma digital, eh, se ha encontrado una herramienta específica para firmar varios documentos en PDF. Okay? Eh, y se puede hacer un video para, para hacer uso del mismo, ¿verdad? Para firmar un documento en Word en Excel, no he encontrado cómo firmar. Ves eh, un elemento muy importante y es. Eh, que si vamos a firmar varios documentos a la vez, tienen previamente haber leído muy bien esos documentos. ¿Ok? Y está seguro que lo que a firmar. Tenemos que recordar el no repudio. Es decir, si ustedes, por casualidad, tengo cinco documentos que voy a firmar, de esos cinco voy a firmarlos todos a la vez, y tal vez uno de esos no lo he leído, lo firmo y lo envío, y digamos que es la autorización de de una compra que usted no ha autorizado y que no lo quiere hacer, ya firmado digitalmente, usted no puede quitarse el tiro de que no lo firmó, ¿Ya? Porque ya está autorizándolo, digamos, digitalmente y el no repudio está ahí de por medio. Entonces, es importante, hay que tener mucho cuidado si vamos a firmar en forma masiva. El hecho de firmar en forma masiva genera un riesgo enorme de en que pueda cometer errores y firmar un documento no deseado. ¿Ok? Entonces hago hincapié en esa parte. Por eso muchas veces cuando eh, en los sistemas de gestión documental es preferible firmar documento por documento. ¿Por qué? Porque sí garantiza, entre comillas, de que la persona ha, ha leído o ha hecho la lectura del documento. Don Luis. De hecho el Banco Central no recomienda eso. Sin embargo, de acuerdo a las últimas sesiones de trabajo que hemos tenido con ellos, les hemos hecho, les hemos indicado que tenemos esa necesidad a lo cual es, se ha pensado en algún proceso que me garantice a mí el que yo los he leído, el que no hay ningún documento en el medio. No hay nada hecho todavía eh, como universidad, pero es una temática que estamos, eh, en lenguaje coloquial, peloteando, de ver cómo le podemos entrar garantizándonos que los documentos masivos que se firmen ya haya pasado por una lectura y por un chequeo previo, ¿verdad? Para que se aplique... Eh, un grupo eh, de documentos pero insisto, eso es algo como bien lo señala Sergio que no se ha autorizado a nivel de Banco Central que es nuestra entidad reguladora en este, en este tema Muchas gracias a ambos por acá también tenemos de Diana Ureña que nos pregunta ¿cuántas firmas acepta un documento previamente firmado? Y ahí, aguanta la cantidad que quiera ponerle, en realidad, es que no, no hay limitante, digamos en, en PDF, eh, usted puede empezar a agregar firmas y firma todo lo que usted, eh, la, la cantidad de personas, son 15 personas, se eh, firman las 15 personas, obviamente todas las 15 personas tienen que tener firma digital, verdad, no hay que tener esas consideraciones, ok, pero a nivel digital no hay no, te, no he escuchado, no he visto que haya límite en cantidad de firmas. Tanto en PDF como en otros formatos, usted puede firmar la cantidad de veces que usted desea. Sí, lo que no ¿Sí? se permite es la mezcla. ¿Verdad? La mezcla, es decir, eh, autógrafa y, y digital. Eso, eso es algo que no, sí, no, es. no, es, no es bien... No es verdad, aceptable. No es, no es aceptable. Gracias. Por acá también tenemos... Como también de Diana Oreña... ¿Cómo se hace para firmar un documento previamente firmado digitalmente por otra persona? Igual, en eh, el caso del PDF, eh, realiza el mismo proceso de firma, hace la, la misma firma y se va juntando eh, en la lista de personas que han firmado digitalmente, como se vio en, en, en el video, ¿verdad? De igual manera, en, en, en, si va a firmar una de cálculo o un documento en, eh, de Word o LibreOffice, eh, la, en el orden que va, que se está firmando, va apareciendo las firmas, que se llama aplicadas, ¿okay? Ahora, si quiere tener una orden de priorización, que primero sea eh, el jefe y después llega el subjefe y el último que hizo el documento, ¿verdad? Eso tiene que establecerlo la organización o la oficina para indicar cómo es el proceso de Firma. ¿Quién va primero y quién va después? ¿Verdad? Pero el orden es indiferente. Todo lo tu, eh, ya firmado, todas las firmas tienen igual peso de importancia, ¿verdad? Ya es el peso a nivel de, de jerarquía que se le define a la persona. Gracias. Sí, como para ir cerrando, vamos a leer dos preguntas más y este recordarles que que Esto va a quedar eh, colgado en nuestro canal de YouTube, en el del Centro de Informática, que pueden consultarlo una vez más y que igual pueden escribirnos para hacer sus consultas a Sergio, bueno, a Soporte, que fue la, el correo que, que nos dio Sergio previamente. Tenemos de doña, Mare, doña Eugenia Madrigal. En MAC el proceso estruculento, ¿podría por favor efectuar una capacitación generada al respecto? Sí, claro. Es, como dijo Luis, es hacer la solicitud y si hay varias personas, eh, se hace ver cuáles son las necesidades específicas, ¿verdad? Y hacemos una capacitación específica de lo que es el ambiente MAC para poder decir cómo, cómo sería el proceso de el manejo de firma digital. Entonces, se puede hacer una, se, una tarde de café y galletas, todo el mundo consuma conectado con conectado con el grupo y cada quien con su firma y se, y se atiende. Nada más coordinémoslo. Se puede coordinar a través de soporte o a, o, o a través del, del correo del centro informático. Gracias. Eh, por acá tenemos de doña Marta Granados y que nos dice: Yo tengo firma digital por la especialización de mi profesión y no la uso en la U. ¿Yo la puedo usar en la UCR o es diferente? No hay ningún problema, ya Marta. Eh, si ya tiene la firma digital, porque la adquirió desde por afuera, la puede utilizar dentro de la Universidad de Costa Rica. Ya es sustituto, como les comenté, de, de, de la firma autógrafa. Si usted tiene alguna responsabilidad dentro de la universidad, digamos una jefatura o tiene que hacer un proceso de de algunos de los proyectos que están dentro del sistema de gestión de documentos, y si tienen que ser firmados, usted puede utilizar esa firma sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la, el, la firma como tal sustituye la firma autógrafa. Entonces, eh, usted anteriormente, con la, con la firma autógrafa, usted firma también cuando hacía un trámite externo, digamos, en la municipalidad y firmaba con, con, como llamaría, y cuando está en la universidad sigue también firmando como llamaría. Es el mismo escenario, utiliza la misma... Eh, eh, importancia en ambos dos y puede utilizarla sin ningún problema. Sergio, nada más aprovecho un momentito, gracias. Este, ¿Hay que hacer algo eh, en la máquina de una aquí o, o diferente o es un software diferente en la Pregúntenme, es pregunta tonta, pero es que prefiero aclarar porque en esto son como que muy nuevitas. Entonces, ¿es algo diferente o, o, o es con lo mismo que se tiene? Ok. Es, es lo mismo, digamos, si usted ya, digamos, si ya configuró su, su firma digital en tu computadora eh, personal, ok, entonces usted puede eh, también hacer la misma configuración en tu computadora de oficina, nada más, entra, si es una, un Windows, entra a soporte firma digital y descarga los drivers y hace la instalación de los drivers para que pueda configurarse en el ambiente de Windows. Si es Mac, hay que hacer los procesos que están en, ¿qué se llama? Eh, Puestos o publicados en, en, en el sitio de, de soporte de firma digital. Ya teniendo configurado la firma, que la computadora pueda le, leer el, el lector sin ningún problema, puede utilizar se llama, la firma digital de usted, de suya a, a nivel de la oficina. Muchísimas gracias, Sergio. Entonces, eh, invito a mi compañera para que ya haga el cierre. Y este. Creo que podríamos tal vez, este, en una próxima oportunidad ya hacerlo como más específico, ¿verdad? Este taller. Nada más un comentario de Disley, digamos, eh, los videos que vieron ahora de, de cómo firmar o cómo validar, como dice usted, eh, también van a estar publicados en el canal del Centro Informática en YouTube. Eh, si no tuvieron, no se los lograron escuchar bien, lo llama? se llama? Eh, los videos que se vieron ahí pueden buscarlos en, en el canal y descargarlos y visualizarlos la cantidad de veces que ustedes quieran ver. Gracias. De hecho, este, Melisa los acaba de compartir en el chat por los que, para los que quieran ingresar, dejar de una vez abierto esa dirección o copiar esa dirección. Desde el día de ayer en la noche están ya este, en nuestro canal y pueden verlos y visitarlos, compartirlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas de verdad y estamos para servirles. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Sí, en el chat les queda la dirección, que de igual forma en YouTube sería el Centro de Informática UCR. Ahí está tanto el de la charla completa como los videos que vimos durante la charla separados. Les agradecemos muchísimo a todos y a todas sacar el tiempo para acompañarnos hoy por toda la retroalimentación que nos dejaron por medio del chat. Y los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales para que puedan seguirse enterando de este tipo de actividades que vamos a continuar haciendo más adelante. Muchísimas Buenas tardes, gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias.